Constitución Política de la República de Nicaragua Título Cuarto, Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo 2. Derechos Políticos Artículo 49 En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo. Las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la costa caribe y los pobladores en general. Sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos. Tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario según su naturaleza y fines.